Mi vida ya no llores, olvida los temores y abrázame. Yeah No me a que Y me a ver, me voy a ver, me a me a a